Profundizamos más sobre el retiro de Estados Unidos del Tratado de Comercio de Armas y las consecuencias. Y hablamos con Arturo Viloria, el exsecretario general del Partido Humanista. Está con nosotros desde Madrid. Gracias, Arturo, por estar aquí en detrás de la noticia. Hola, Eva. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Arturo, para comenzar, ¿cómo evalúas la reacción en Estados Unidos frente a las masacres con armas y la falta de control de armas en contraste con la respuesta de Nueva Zelanda después del recién masacre en Christchurch? O sea, ¿a Estados Unidos le interesa más el negocio lucrativo de las armas que la vida humana? Pues efectivamente yo creo que, que en Estados Unidos se está haciendo una apología de la violencia, ¿no? Que de alguna manera es un sistema que se ha montado ...con un valor central que es el dinero... ...y una metodología de acción que es la violencia... ¿no? Eh, ...estamos viendo que en los últimos años... ...cada vez hay más víctimas... ...de masacres, de, de... ataques... ...y esto es por la facilidad que hay en este país de... ...de portar armas... ...y a pesar de que cada año se movilizan... ...miles, centenares de miles... ...sobre todo de jóvenes y mujeres... ...que piden que se limite... ...el derecho a portar armas... El interés del lobby de armamentista que tiene el apoyo incondicional de Trump es todavía muy fuerte. Ahora volvemos al tema central, Arturo. ¿Crees que la decisión de Trump de no ratificar el Tratado de Comercio de Armas es simplemente para contradecir a su predecesor Barack Obama o Trump busca tener mayor libertad para comerciar en armas a nivel global? Pues eh, es una pregunta muy interesante, Eva. Eh, yo creo que el presidente Trump ha hecho una apuesta decidida por la guerra. ...y en los últimos años y eh, meses diría yo... ...pues ha denunciado todos los tratados... ...que limitaban el comercio de armas... ...el tratado de, de limitación de armas nucleares en Europa... ...por supuesto se ha negado a firmar... ...el tratado de prohibición de armas nucleares... ...y detrás de todo esto yo creo que está... ...el concepto de la guerra como negocio... ...es decir, el comercio de armas en, en el año pasado... ...ha llegado a una cifra todavía más alta... ...que en la época más, más dura de la Guerra Fría... Y hay incrementos de gasto militar en los Estados Unidos, que es el país que más gasta en armamento, pero también el presidente Trump está extorsionando, empujando, eh, amenazando incluso a los países de la OTAN para que incremente el gasto militar. Esto tiene muy duras consecuencias porque todos esos recursos están alimentando un complejo militar industrial que succiona cada vez más recursos y esos recursos se podrían dedicar a educación, salud, medio ambiente y están generando desigualdad y pobreza en el planeta. Arturo, un último comentario. La